Los destinos españoles y en especial los archipiélagos como Baleares tienen en la calidad su principal baza frente a los competidores del Mediterráneo y de otros destinos emergentes. Es un elemento diferenciador por encima del factor precio con el que resulta realmente difícil competir, que se compone sobre todo de pequeños detalles, de sensaciones, de servicio en definitiva. Esa voluntad de ofrecer valor añadido también está sirviendo de guía, como veremos en la tertulia de hoy, para cometer reformas en los hoteles o en los nuevos servicios que cada vez están más, más obligados a ofrecer estos hoteles. Expertos en diferentes áreas, proveedoras del sector hotelero, se sentarán hoy en nuestra tertulia junto a un arquitecto y el director de un hotel de primera categoría de Mallorca que acaba de inaugurar recientemente una importantísima reforma. Enseguida comenzamos. Entonces, nos acompaña esta noche Emilio Nadal, arquitecto, arquitecto hotelero. Buenas noches, señor Hola, Nadal. Buenas noches. Gracias por su presencia esta noche aquí. José Luis Bonet, que es director del Castillo Hotel Son Vida. Buenas noches, señor Bonet. Buenas noches. Gracias también por su presencia esta noche aquí. Tolo Pomar, gerente y propietario de Romantic Espectacles. Buenas noches, señor Pomar. Buenas noches. Gracias también por su presencia. Y José Antonio Castro, consultor de alimentos y bebidas de condimenta. Buenas noches, señor Castro. Hola, buenas noches. Gracias por participar en esta tertulia. Pues digamos que casi un poco abstracta, ¿no? Es decir, lo que pretendemos esta noche con todos ustedes aquí... pues ...es acercarnos un poco a la perspectiva de lo que podríamos venir a denominar la calidad integral, ¿no? Del, del, no solo del hotel, del establecimiento hotelero, sino del propio destino casi prácticamente, ¿no? Es decir, esa sensación que al final se tiene que llevar el turista cuando analiza y cuando casi pone en valor... ...todo lo que se lleva de aquí. Entonces, en este caso, no sé si le parece, eh, señor Nadal, como, como arquitecto, decir a la hora... ...de plantear usted un nuevo proyecto... ...a la hora de plantear incluso una reforma... ...de un, de un establecimiento ya existente... ...me imagino que ese... ...input de calidad tiene que trasladarlo... ¿no? ...arquitectónicamente... ...al desarrollo del hotel... ...¿cuál es su visión particular de esa calidad integral? La pregunta es muy compleja... ...debido a... la idiosincrasia de las islas... ...lo, lo más fácil... ...aunque laborioso... ...para un profesional es tener una buena memoria y tener un cliente que sabe exactamente lo que quiere y lo que necesitan sus clientes. Esta circunstancia que a priori parece tan fácil, por desgracia no se da frecuentemente, sino que tienes que empezar a inventar un producto que después muchas veces no casa con la realidad de lo que el propio cliente espera o el mercado al cual va dirigido está esperando. Entonces, eh, lamentablemente, esta circunstancia de no conocer exactamente a qué mercado va dirigido el establecimiento hotelero, la industria, pesa de una forma eh, clarísima en cuanto a la calidad que estamos mencionando. Uh -huh. Señor Bonet, en la perspectiva en este caso del hotelero, en este caso además estamos hablando del de director de un hotel que acaba de cometer una importantísima reforma. Cinco estrellas, eh, una ubicación excelente y con una clientela, digamos, muy exigente también, ¿no? Sí, clientela exigente como todos los clientes en todos los servicios. Nosotros eh, también pensamos que la palabra calidad es bastante compleja para definirlo en... En, en breve, pero nuestro concepto de calidad va uh, unido al, al servicio de, de exclusividad y, y, digamos, alto standing. Uh, nuestra calidad no solamente uh, la medimos en el, en el sentido en el que el cliente está en el hotel o sale del establecimiento contento o menos contento, etcétera. Nuestro uh, concepto de calidad empieza en el momento en que un, un posible cliente, ...entra en contacto con, con nuestro establecimiento... ...a ser, a ser posible eh, reservar con nosotros en, en el peor de los casos... no ...pero nosotros queremos que nuestro cliente tenga ese eh, sentido... ...ese sentimiento de, de calidad, de profesionalidad... ...desde el momento en que contacta con nosotros... ...a partir de ahí nosotros ya ofrecemos una serie de servicios... Eh, ...desde el momento en que el cliente tiene la intención... ...de alojarse en, en nuestro establecimiento... Uh, todo ello conlleva un proceso uh, largo, complejo e individualizado hasta que el cliente entra, entra en, nuestro, en nuestro hotel. Uh, obviamente se hace un seguimiento durante toda su estancia, que es el, el núcleo principal de la, de la intención del cliente de disfrutar de sus vacaciones o de su estancia de negocios en, en el hotel. Y a posteriori también se hace un seguimiento de, de la satisfacción del cliente una vez ha, ha salido del hotel. Uh -huh. sí que es digamos, el tratamiento general que le dan ustedes a esa visión de, de la calidad. Tendremos oportunidad quizás de, de ahondar un poco más en algunos detalles, señor Pormar. En este caso, eh, la visión que nos tiene que aportar usted es la experiencia de muchísimos años en un segmento que se ha tenido prácticamente que reinventar ¿no? para adaptarse un poco a las, a las nuevas demandas, a las demandas del nuevo turista y que ha pasado por momentos complicados. Hablamos de, del espectáculo, de la animación... Eh, ...lógicamente mucho más centrada en zonas vacacionales que en, que en urbanas, lógicamente... Sí. ...pero que también eh, tiene que buscar nuevas vías de, de satisfacción del cliente, ¿no? Desde luego, la, la relación que nosotros tenemos con la calidad... ...está más basada en la calidad de los mismos clientes... ...que no en la calidad del producto, ya que en bastantes circunstancias... Te encuentras que un producto, eh, para denominarlo de standing normal, está gustando a unos y otro tipo de producto de más calidad, en teoría, estaría gustando menos. O sea que la relación eh, que nosotros eh, entendemos por calidad está muy basada en la, el, público, el público y su calidad de vida. Si estamos hablando de un público con una calidad de vida alta, moderno, nos encontraremos con unas necesidades que no coinciden demasiado con el público, que podríamos llamar uh, un público de charter, de paquete. ¿no? Eh, entrando en esta, en esta percepción, eh, la situación de nuestros productos tienen una efectividad u otra. Mm -hmm. <coughs> Señor Castro... Y en este caso también como proveedor también al, al servicio hotelero. ¿no? Eh, hablamos de la alimentación, otro sector que me imagino que prácticamente, y luego podremos analizarlo, señor Bonet, después del propio establecimiento en sí, digamos estructuralmente, tiene que ser el que más sensación de calidad tiene que estar dando al, al cliente, ¿no? Absolutamente, sobre todo si estamos hablando de hoteles vacacionales, donde como todos sabemos, pues la gran mayoría de las personas que nos visitan a las islas, eh, compran paquetes enteros donde se incluye no solo un alojamiento y desayuno, sino también en hoteles vacacionales mucha media pensión, pensión completa y en los últimos años pues sabemos que el paquete de todo incluido pues ha ido ganando muchísima fuerza. Entonces es una de las grandes... Uh, de los grandes problemas, llamemos entre comillas, que se encuentran los hoteleros, por el hecho de la importancia que le dan todos los clientes al aspecto gastronómico. ¿no? Eh, nosotros siempre hemos entendido pues, que la calidad es darle al cliente lo que espera y un poco más. ¿no? Ese pequeño plus ese pequeño club que el cliente no espera es el que nosotros creemos que resume el concepto que podría ser calidad dentro del aspecto sobre todo gastronómico, que es al que nosotros nos dedicamos. Y ahí es donde entra pues ya no solo la calidad del alimento en sí, sino por supuesto también todo lo que supone la presentación, la variedad... Eh, ...el uso de los colores a la hora de presentarlo... ...y eso todavía cobra mucho más fuerza... ...dado que los hoteles vacacionales... Eh, ...el buffet es el sistema de servicio principal... ...de ahí la gran importancia que puede tener esto... ...quizás se suele decir que el 80% de ese concepto de calidad... ...que tiene el cliente a la hora de estar delante de un buffet... ...supone la vista, por supuesto que si después no está bueno... ...no sirve para nada ¿verdad? pero la presentación y la variedad, los colores, etcétera, cobran muchísima importancia. Uh -huh. Yendo ahora a estos dos productos concretos, digamos, de servicio para el hotel y centrándonos en, en el gastronómico, ¿han tenido ustedes que evolucionar también en, en este sentido, en el servicio de oferta hacia el, el hotel? Uh -huh. ¿Están trabajando la quinta gama? un sí. Un nuevo, nuevo, entre comillas, digamos, modelo gastronómico uh -huh. que facilita... Eh, tanto el, el servicio en sí como incluso el, el precio, no, eh, lo pone más al alcance de según qué establecimientos. ¿Por qué esa evolución hacia, hacia ese ámbito? La quinta gama es un concepto que ha nacido pues, debido a las grandes necesidades que tienen los hoteleros, sobre todo eh, en los hoteles vacacionales donde, como todos sabemos, eh, hay un gran problema de infraestructura, nos lo podrá confirmar el Uh, y después también un gran problema de, de personal y de control de costes.